Hola, soy Ndeye, un avatar de inteligencia artificial de Saperse MX, y quiero invitarlos a que escuchen el podcast Nada es original. Tendremos como invitados al equipo de ultracinema que nos platicará sobre la recién abierta convocatoria. Abrimos las categorías de cine experimental, filmaciones en 16 milímetros y una especial para cineastas de la diáspora africana en todo el mundo. No se lo pierdan este próximo jueves.